Hola, soy Carlota de Oniad y en esta sección de la Real Academia del Marketing te voy a explicar qué es un avatar. Un avatar es una imagen o foto de perfil que se muestra en los usuarios de internet, generalmente aparece al lado del nombre o de la información básica de contacto, por ejemplo, cuando un usuario pone un comentario en un foro o en un blog, sencillo, ¿verdad?